Hombre. Yo ayer vi un video en las redes sociales, según ustedes también, de, de un río, el río de, de Bonao, el, ¿cómo es? el río Fula, Fula, el río Fula, Fula. El río Fula. So, y eso so estaba pena, inmenso de personas. lógicamente. Ahora, ahora, mm. ahora, ¿qué está haciendo las autoridades? Por un lado me está pidiendo 45 días, pero eso en Fula no es la primera vez que el fin de semana. Todos eso parte del año. De aún con la pandemia en su tope full la, la gente los fines de semana se iba a beber, a comer, en el río, es una Entonces, rastrería. Entonces, ahí es donde está el punto, de donde la gente saca dinero para beber, si no tiene dinero para comprar comida, para comprar medicina, para pagar deudas, de dónde es que el dominicano no, saca vale. dinero para vale. dar 200 pesos por una cerveza, vale. o sea, eso yo, yo no lo entiendo. Sí. Mira, Veloz, cambiando de tema ya y, con, y siguiendo con lo que es el nuevo gobierno que se instalará a partir del 16 de agosto, de agosto encabezado sí. por el presidente electo Luis Abinader eh, José Ignacio Paliza fue ya eh, nombrado formalmente como eh, ministro administrativo de la presidencia eh, de hecho, él dijo eh, agradeció eh, por medio de las redes, esto es un gobierno que va a ser un 50% por redes sociales. Nos jodimos muchos medios de comunicación. Digo, lo que la, la, lo que viven de gobierno eh, eh, anunció eh, hace mismo por el tuit y por Instagram el presidente electo de la designación de José Ignacio Paliza y él mismo respondió, agradeció eh, por medio de un tuit y también de las redes sociales de Instagram eh, las gracias y que está a disposición tanto de, de su partido, del presidente y del país. De hecho, eh, sus primeras declaraciones fueron que él está de acuerdo con la solicitud que hizo el actual presidente Danilo Medina del de estado de emergencia. Eh, Qué bueno, y me alegra mucho que las autoridades estoy viendo que esta, esta transición va a ser histórica. Esta transición va a ser histórica porque veo que tanto los, los ministros salientes como los entrantes están en una comunicación constante. No sé si el mismo sistema que estamos sufriendo de esta pandemia, eh, ha puesto a, a estos ministros de ambos partidos a, a ser más consciente para que no sea tan traumático ¿no? Sí. para la población, de que no se dé continuidad a, lo, a los, eh, a, a, a, a, por ejemplo, a la comisión de alto rango que le está dando seguimiento específicamente al combate contra el COVID. Sí, pero mira, mira, en Ajá. ese punto de último minuto sabemos que eh, después que el ministro Rafael Sánchez Cárdenas él, emite el boletín, la prensa pues eh, hace sus cuestionantes y demás, y él acaba de decir sus palabras, nosotros no hemos tenido reunión con la comisión nombrada por el presidente electo, eso quiere decir que la gente, las personas que él nombró sí, pero, en la comisión, pero, pero, pero, al parecer está sí, trabajando pero, por su lado, o está tratando sí, sí, de resolver eh, como cómo entienden no, no, que eh, debe... Eh, esa, esa comisión paralela en el área de educación está trabajando por su lado y está, de, está dejando de que el actual ministro y la, comercio, y la comisión de altos rango que está haga su trabajo. O sea, ellos aparentemente eh, están dándole eh, eh, su espacio porque ya es un plan que el ministro viene diciendo, eh, un plan que nada más lo sabe él porque eh, él, él menciona eso está en el plan, pero bueno, eh, eh, bueno, vamos a dejarlo ahí. Eh, pero eh, realmente, por ejemplo, en el tema de educación, eh, señor director, la, la siguiente imagen que tenemos de Roberto Furcat ha estado en contacto directo. De hecho, sí. ya hubo un consenso entre el actual ministro, eh, Peña Pimentel, eh, ministro de Educación, y el ministro entrante, Roberto Furcat, sobre eh, eh, la posibilidad de que se vaya a dar la clase actual. Vamos a escuchar eh, estas declaraciones que hizo el ministro entrante que va a estar a partir del 16 de agosto. Roberto Fulcar, eh, señor director. Vamos a escucharlo. esencial de las clases. Hay padres que dicen que no está en discusión y que no enviarán a sus hijos a las clases una vez se inicia este periodo. Sabemos que los trabajos van avanzados. ¿Qué mensaje ya se puede dar para esta fecha? Nuestro equipo está trabajando arduamente. Hemos estado pidiendo a las autoridades... Eh, de educación del Ministerio de Educación, información sobre lo que han preparado. Normalmente un año escolar se prepara con tres o cuatro meses antes de ¿Te ¿Te ¿Te terminar ¿Te el anterior y entonces estamos pidiendo información sobre los preparativos que haya hecho el Ministerio. Estamos esperando esas, esas informaciones para tomar decisiones. Obviamente nuestro equipo ha estado trabajando permanentemente todos los días para garantizarle a la República Dominicana las decisiones más adecuadas que tengan que, que ver con la protección de los niños, las niñas y los adolescentes y que también tengan que ver con la garantía de inclusión educacional y de educación de calidad para toda la familia dominicana. Pero la decisión definitiva con relación al inicio del año escolar va a ser en todo caso el resultado de lo que aconseje la circunstancia del país de lo que diga la ciencia, de lo que digan los médicos, de lo que diga la responsabilidad social. Nosotros vamos a tomar la decisión que corresponda en el momento oportuno, la compartiremos con el país transparentemente, pero poniendo en primer lugar la seguridad, la protección, la salud, la vida de los niños, niñas, adolescentes, de la familia y la calidad de la educación como un derecho de todos. Bien, gracias. Ay, no. Bueno, ahí estuvimos viendo, Roberto, las declaraciones de... Roberto Fulcar, los padres están negados en absolutismo en el hecho de mandar a los niños al colegio, porque no solamente debemos enfocarnos en los niños, Roberto, la mayoría de profesores son vulnerables por cuestiones de edad, por cuestiones de que pueden tener una enfermedad base, o sea que con solamente el hecho de que un profesor se contagie, ahí estamos hablando que todos los niños tendrían que volver a cuarentena, porque eso es la lógica. Mira, Mira, mira, eh, eh, ese problema de educación es un tema tan delicado y tiene tantas aristas que educación va a tener que buscar una fórmula eh, china uh -huh. para poder eh, complacer a todos. Pero lamentablemente hay que decidir de qué forma se van a dar las clases. Sí, porque si, o sea, no, no se puede retrasar, no se puede ejemplo, retrasar mira, la educación. Hay un un problema, año. Sí, pero, por ejemplo, hay un problema ahora mismo con los colegios privados que están cobrando... Están cobrando. Un abuso. Y la gente Y la gente, señores, no hay dinero. Un abuso. Entonces, educación y, y, y, y, y, y, y los colegios privados deben llegar a un acuerdo, porque también sabemos que, que los colegios privados están pasando por una crisis, pero están todos en crisis. Entonces, todavía la clase no ha empezado y, y, y ya le están exigiendo el pago. Y cuanto al tema de cómo se van a las clases, hay que tomar la decisión que ya eh, tanto educación y todo lo que tiene que tener eh, eh, la asociación de Dominicana de Profesores y, y, y toda la dependencia que tiene que ver el con Consejo que educación la, el, el, el, el, el Consejo Nacional de Educación en son todos juntos de Nacional de Educación, que son todos juntos, eh, también eh, a Roberto, la... mira, hay un punto que no se nos puede olvidar específicamente en la educación pública con las tandas extendidas que ahí adentro hay intereses empresariales, porque por ejemplo quienes suministran los alimentos, eh, le dan desayuno y comida, el desayuno, tengo, el desayuno tengo entendido, esas personas también están interesados en que el año escolar inicie. Sí, pero que, que el asunto no es eh, eh, que, que el año inicie ya, uh -huh. el asunto es que hay que tomar una decisión para no estar de atrás y para adelante mira lo que lo que tenemos con la fase 1, fase 2 mira ahora la situación que hay en República Dominicana entonces el gobierno eh, tanto el actual, que le quedan eh, menos de un mes, como el gobierno entrante, no puede hacer lujo de tomar decisiones que no pueda controlar para después tener que, que, que, que, que, que poner la reversa, como decimos, entonces hay que tomar decisiones claras, concisas y que puedan ser sustentable en el tiempo, principalmente en educación, porque no podemos darnos el lujo de que ahorita eh, se abran las escuelas, comiencen a, a, a ir los niños a las escuelas y comiencen otra vez a, a aumentar los casos de COVID por este tema y principalmente eh, eh, entre los niños, que aunque no son tan vulnerables como los adultos, pero sí son eh, eh, esos que propagan, porque recuerda que un niño, eh, tú tienes más confianza, la cercanía, Soy un niño los mayores con propagadores otros niños. Del virus. Exactamente, entonces eh, eh, eso, todos esos eh, puntos, eh, tanto el Consejo Nacional de Educación como el Colegio, eh, eh, la Asociación de Dominicana de Profesores, como el mismo Ministerio de Educación, tienen que tomar todos esos puntos porque no podemos estar tomando medidas y después echando para atrás, aunque eh, decía la representante de la Organización Panamericana de la Salud de que tampoco hay que sentirse mal porque educación, o sea, perdón, porque el gobierno toma una decisión y que no le salga bien, porque... Eh, bueno, entre comillas, eh, todo nuevo con el COVID y cualquier decisión uno no sabe cómo va a ser eh, eh, los resultados que uno va a tener. Pero realmente eh, hay que estar claro con la medida que se vaya a tomar a largo plazo. Mira, eh, vamos a tener que ya desconectarnos con nuestra gente de Canal América en el 10-14 de Óptimos Cable. Agradecerle la sintonía a toda nuestra gente aquí en Nueva York que está conectada eh, como cada día. Gracias por estar. Seguimos a través de este canal... Este Telenor, Canal 310. Eh, de, también nuestras redes sociales por Facebook. Nuestra gente que está conectada eh, también en telenor.com. Eh, nuestra compañera Veloz está allá en el estudio. El estamos ahora de estamos rodando. Estamos aquí en un yate de nuestro hermano eh, Henry. Henry, Pero ven para que por mando un saludo, un, un asunto. Eh, eh, aquí. Este es mi hermano Hola, el Henry. Hola, Henry. Saludos. Te manda saludos, eh, eh, eh, Veloz. Sí. No, Pueden no. ponerlo en Facebook, con un celular, por un Facebook. Sí. Pero, ah, claro, no, la transmisión. en no, a, a nuestro sí. Franco Macorizano allá. Sí, Henry le está, está mandando. Con ellos. Sí, Henry le está mandando saludos a, a, a todos los Franco Macorizanos y nosotros eh, contentos de que eh, él nos, eh, nos dé la facilidad de dar este paseo eh, en su bote y vamos a pescar. Vamos a pescar ahora y ustedes van a ver lo que se llama. Hoy le toca un, hacer un, de, un, de guía turístico. Sí. Pero bueno, ahí, bueno, ahí, ahí, ve, ve, ve, ve, ve, ve, estamos vivo ahí. <risa> ven Lala, ven, bien, bien, saludo. Aquí está Lala, eh, que también eh, es de la familia hola. Valle, la dinastía Valle y Grande, grande Valle también, que de hecho fue que tenemos. Déjame, ver, espérate, vamos, vamos, a quitarlo aquí. Vamos a quitarlo aquí para la verdad. Un panito, ustedes claro. Vayan. Sí, un panelito. mire, ese es Randy la, valle, ¿eh? Ahí el está. Sí, ya estamos eh, partiendo. Ustedes están viendo las imágenes exclusivas. Estas son exclusivas. Es ¿no? wow, Sí, aquí estamos ya. Eh, eh, esto es New Rocher. ¿Cómo, ¿Cómo se llama este, este, este puerto? Esta es la bahía de New Rochelle, Vamos ahora a cruzar a Conérico. Eh, ahí estamos viendo. Esto es como un estacionamiento de lancha. Ah. Para las personas que tienen lancha, la estacionan aquí y aquí ya... Eh, vamos a salir a pescar. Esto te ven las dos cañas de pescar. Hacia adelante yo le mostraré eh, cómo que se pesca. Eh, Seguimos, eh, eh, eh, eh, eh, eh, veloz. Sí, mira, eh, para concluir el tema que estamos hablando...